Hola a todos, ¿qué tal? Feliz lunes, número 41, el episodio de Clave Natural. Que nos recibe hoy Sputnik Radio 105.4 en el estudio Eterno LA y acompañada por Gary en los controles, que ha vuelto, señores, del viaje. Hola, ¿cómo le va? Muy ¿Cómo bien? está? Feliz cumpleaños, la felicito. Gracias, gracias. Feliz cumpleaños fin de semana. Sí, estuve este fin de semana dándole otra vuelta al sol. Está bien. Está bien. Sí, sí, sí. O bueno. Estuvo muy bueno, la verdad que me divertí mucho, me sentí muy arropada con los míos. Y, muy ah, bien. bien, como tiene que ser, muy un cumpleaños, bien. celebrando celebrando la vida. ¿No? <ríe> lindo, lindo, así que gracias a todos. Bueno, quería decirles eh, que nos retransmiten en Radio D 101.3 en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, República Argentina, cada lunes a las 20. Así que nuestro abrazo fraternal para todos nuestros compatriotas. Luego tengo que decir, como siempre, que bueno, estamos... Saliendo en directo por el Facebook de Sputnik Radio. También estamos en directo por su portal www.sputnikradio.es Y también supongo que estaremos saliendo por, no sé, Twitch. Sí, también. ¿No? Twitch, YouTube. Ahí está, YouTube, no me salía la palabra. Twitch, YouTube. Y bueno, eh, quedaremos colgaditos en Facebook, en Instagram, eh, también en Spotify. Y bueno, por todo. Yo me estoy escuchando raro, no sé si sale esto. Porque... Sí, no, me, no me complique la sí. vida. ¿verdad? No, bueno, no, no, no yo solamente. No. <ríe> Acá puede pasar cualquier cosa, bueno, no importa. Tenemos un, eh, una dirección de correo electrónico para que todas las personas que tengan algo para sugerir, algún tema, dejar alguna pregunta o, o lo que quieran, lo que les apetezca, ahí recibimos eh, todas estas cositas. Es clavinatural com También está abierto este canal para eh, terapeutas o facilitadores o. Cualquier persona que tenga algo para ofrecer al mundo y que quiera venir a, a participar de estos espacios de clave natural, pues se pone en contacto con nosotros, tendremos una cita y seguramente puedan venir, ¿no? A ver, que nos cuenten qué hacen. Y luego también tenemos un número de WhatsApp, que es el 636-064375, para preguntas en vivo, para esta horita que estamos aquí. Eh, opiniones, también lo que quieran, ¿eh? Abierto, libertad. 636064375. Y tenemos un móvil también, que es el 634-520674, para eh, quien considere que le da la gana o aportarnos con un bisum, ¿no? Sí. Porque como siempre explico, no me cansaré nunca, estos espacios hay que pagarlos con dinero. Es como se mueven de este momento las cosas. <risa> Entonces, los. Oh, criptomonedas, lo que quieran, pero. Bueno, también, porque. No, para, no me líes. <risa> visum normal de toda la vida. Porque, claro, acá hay equipos que sufren un desgaste, hay técnicos que dejan su tiempo y su conocimiento, y todas estas cosas hay que, hay que pagarlas, pues nada, así que ahí vamos, agradecemos las colaboraciones. Dejamos la vida tras el micrófono. Dejalo, dejamos todo lo que <risa> falta. Bueno, bueno, vamos a ir empezando. ¿No? ¿Estás sí, sí. preparado? Sí, vale. preparadísimo ya. Resulta que, aunque no lo parezca, porque no ha parado de estar, de estar nublado, aunque el sol siempre está, dicen, ha estado nublado hace un montón de tiempo que yo no veo el sol radiante. Pero se Está supone un poco que más estamos, arriba, pero está. Siempre está, está. Sí. siempre está. Resulta que estamos en primavera. ¿Y qué pasa en primavera? Normalmente nos pegan todas las alergias, ¿no? Es Joder. época de alergias, así como de florecitas y cosas monas. También vienen las alergias. Entonces hoy tenemos una doble visita. Tenemos a alguien aquí en el estudio, lo voy a saludar ahora para que no se quede acá esperándome, a Hola, ¿cómo, le ¿Cómo va? estás? Muy bien, muy bien. Bueno, ahí ya de, de, de ver volver aquí. ¿Ah, que sí? Sí, súper. a sí que sí. sí. Felicia es una, es una repetidora <risa> y va a hablarnos de las alergias, pero desde otro punto de vista que usualmente no hablamos, que es desde la influencia del inconsciente, ¿verdad? Sí. Por ahí van los tiros. Por ahí va, vale. exacto. Es interesante porque es una visión que no es la, la, la más usual, ¿verdad? Pero bueno, vamos a darle una forma. Y luego tenemos una conexión con otra persona que repite, que es Virginia Kedglass, naturópata, directora de El Rincón de Nana, Escuela de Cocina eh, Saludable, creo, o Escuela de Cocina Integrativa. Ella me lo dirá. ¿La tengo por ahí? Ahí está en imagen. ¿Cómo le va? Imagen? A ver si la tengo en sonido también. Hola, Virginia, ¿me escuchas? Yo no. Hola. Ahora sí. <risa> ¿Cómo estás? <risa> Que ya esto de la tecnología, Marisa, que estáis por aquí, por allá en el YouTube, en el te estaba escuchando dije, madre mía, pero si necesita una hora solo para decir todos los lugares en los que está. Sí, sí, sí, sí, no, no, no tremendo. Aquí el director de la radio se emocionó y empezó a poner canales por todo digo, bueno, habrá que nombrarlo. Habrá que nombrarlo. Pues nada, claro. Virginia, eh, no te estoy viendo por una cuestión de espacio, pero te escucho, que es lo más importante, y luego sí que sale tu imagen. Así que gracias Perfecto. por acudir otra vez a mi llamado. A vosotros. Muchas gracias. Y nada, bueno, esa introducción que decía, eh, primavera, flores, pajaritos y alergias. ¿Tú cómo lo ves? ¿Yo? Sí. Preguntas a mí, a Virginia, que he visto que hay otra, otra compañera sí, ahí sí, conectada. Sí, sí, sí, Hablaremos contigo primero porque, claro, pues, desde la naturopatía. Lo Mira... Eh, lo veo complicado para las personas que, que, lo, que padecen alergias, porque la verdad es que es una época que creo que para, al menos para mí, es muy bonita, porque como ahora decías tú que echabas de menos el sol, sí. pues es una época en la que volvemos a conectarnos con eso, ¿no? Con el sol, las flores, todo, ¿no? Todo explota de nuevo, pero claro, lo que para unos es precioso, pues ah. para otros, pues resulta un, un ataque. Es un suplicio. ¿No? Sí sí. Una invasión empiezan a sufrir y a pasarlo fatal. Sí sí sí. Y hablamos eh, hablamos de alergias en cuanto bueno al cambio estacional que son las típicas no alergias estacionales que se llaman verdad. Uh -huh. Pero luego también hay hay otros de alergias que no tienen tanto que ver con la primavera que tienen que ver con la alimentación eh, que hay que diferenciar lo que es una intolerancia de lo que es una alergia y esto tú no los puedes explicar. Sí, claro. Eh, bueno, para empezar, son, difer o sea, son diferentes, ¿eh? la, sí. no, no, no debemos confundir la alergia estacional o primaveral con las alergias ali alimentarias, ¿no? Claro. que es cuando una persona pues, no tolera determinados eh, alimentos o determinados componentes de algunos alimentos. Los más conocidos, la lactosa sí. y, la, y, la, y, el gluten, y el gluten, ¿no? Sí. Aunque hay muchísimos más y de cada vez más, porque yo creo que el, el kit de la cuestión de todo, tanto de las respiratorias, alergias tipo primaverales o estacionales como alimentarias, no es tanto el que nos da alergia, ¿eh? sí. si es el polen, si es el gluten, si es la lactosa, si es el pelo de los animales, si es lo que sea, sí. como, como realmente por qué, ¿no? Porque a unos sí y a otros no. Y porque ah. a unos unas cosas y a otros otras. Al final creo que eh, resumiéndolo mucho, mucho, mucho, porque no tenemos mmm, todo el tiempo que quisiéramos, no. eh, eh, una de las claves está en el intestino. Ahí ¿eh? va. Una de las claves, sí. Exacto, una de las claves está en el intestino. Entonces, yo le diría a cualquier persona que tenga cualquier tipo de, de alergia que lo primero que debe hacer es revisar su intestino. ¿eh? ¿eh? Cuál bien. es el estado de intestino, si hay inflamación, si hay una buena microbiota, claro. cuál es su alimentación, si hay otro tipo de... De, de, de alarmas, ¿no? Sí. Porque a veces uno no relaciona la alergia pues, con dolor de cabeza, migrañas, con menstruaciones irregulares, Verde. con problemas digestivos, etc. Uh -huh. Sí, sí, sí. O sea que hay que echarle un ojo en primera instancia a esto, al segundo cerebro que le llaman. <risa> exacto, claro. exacto. Una vez que revisemos el, el intestino, yo creo que la gran mayoría de personas que padecen alergias eh, pues van a encontrar ya la, eh, dónde está el origen. Por lo tanto, si se someten a un tratamiento adecuado, ya mm -hmm. van a tener la solución. Si esto no soluciona el 100% del problema, lo mejora muchísimo. Es muy fácil de entender. No sé si tengo el tiempo, nada, un minuto para que lo no, entendamos. No, no, habla tranquila, que tenemos, tenemos un buen rato, no te preocupes. <risa> y, sin, y sin tecnicismos, ¿eh? para que sí, todos lo sí. entendamos. Totalmente. El intestino está compuesto pues, de células, como todos nuestros órganos, en este caso los llamamos enterocitos, y estos enterocitos pues, deberían estar así juntitos, formando una barrera, formando el epitelio del intestino, pero cuando por diferentes motivos hemos sufrido o bien una mala alimentación, o bien mucho estrés, o bien eh, algún tipo de enfermedad, etcétera, sobre todo tiene mucho que ver con los malos hábitos y con el estrés, el estrés, la ansiedad, mm. la depresión. Estas células, al haber sufrido y haberse inflamado, ¿eh? como cuando nos ponemos gorditos, lo que hacemos es expandirnos, pues las células igual. Entonces se separan y dejan ahí una vía de acceso, tanto para que salgan partículas que no deberían salir, como para que entren algunas que no deberían entrar. Claro. Imaginar que en el intestino, pues ahí pasa todo, pasa todo. tanto, eh, claro por ejemplo, eh, partículas de los alimentos que el ser, necesita, el ser humano necesita absorber para nutrirse, pero también pasan desechos, claro. de hecho pasan muchísimos desechos. Entonces, si estas células no están bien unidas, uh -huh. lo que va a pasar es que estos desechos al pasar por ahí se van a introducir dentro del organismo. Y lo peor de todo es que, claro, no van a entrar, por ejemplo, en el estómago, claro. van a entrar... Claro, van a entrar directamente en, en lugares del organismo en el que ya después no tenemos acceso. ¿Vale? Nosotros podemos, claro, podríamos trabajar, eh, o el, el organismo podría hacer algo con eso, si eso entrara por ejemplo, pues eso, en el estómago volvería otra vez al canal digestivo y entonces podríamos volver a intentar expulsarlo. Claro. Pero no va, claro, no va a ser el caso. Imaginaros que eso puede entrar no solamente en la sangre, que también podríamos limpiar la sangre, uh -huh. sino en los líquidos intersticiales. Sí, sí, sí. Entonces pues ahí cómo, cómo accedemos, ¿no? Ahí no, no podemos limpiar y eso va a provocar reacciones, porque al final es una invasión. El cuerpo de repente, en un lugar donde no debería haber algo que está ahí, pues lo descubre y lo que hace es atacar. Claro. Y ahí empieza pues un montón de síntomas, pues lagrimeos, mocos, etos, eh, eh, dolor, eh, bueno, etcétera, etcétera. Puede aparecer cada persona a su mundo y cada uno lo va a después a, a manifestar de una forma diferente, claro. pero muchísimas veces este, este, este, este es el problema, este ¿Sí? es el problema tan sencillo y tan complicado a la vez. Sí sí, sí. y ni que hablar de, de personas que están un poquito polimedicadas o medicadas usualmente por norma, ¿no? También toda esa química extraña en alguna no claro. tiene que ir a parar, entonces claro, claro tenemos es, ese problema. Cualquier cosa, ¿eh? Cualquier cosa que queramos desechar, ya digo, puede ser eh, pues nosotros mismos al, por ejemplo, estar muy estresados, que hoy en día, pues, por desgracia, vivimos en una, en una era donde parece que nadie es capaz de vivir si no está estresado, si no está angustiado, si no está deprimido, no, unos unos por abajo, otros por arriba, pero todos sí. tenemos un sistema, un sistema nervioso algo alterado. Uh -huh. eh, pues nosotros a veces somos nosotros mismos los que, los que fabricamos, producimos, pues productos que son inflamatorios para nosotros. Ah. Eh, también los podemos introducir. He hablado de la alimentación. Mm. Tengo que ampliarlo, me quedo corta, porque también abusamos de cosmética. Y esto, ah. déjame Marisa que diga que cuando hablo de cosmética, no, hago de, no hablo de rímel o de pinta uñas o de, mm. no sé, coloretes ni nada de esto, porque muchas personas me dicen, no, no, si yo no uso no me cosmética. Pinto. <risas> claro, claro. Yo no me pinto, no uso cosmética, pero yo les pregunto, ¿no lavas tu pelo? Sí, vale, tenemos un cosmético. Claro. ¿No lavas tu cuerpo? Sí, otro. ¿No utilizas alguna, si son sobre todo mujeres, mascarilla, crema suavizante para el pelo? Sí, otro. ¿No desodorante, claro. otro. Uh. Eh, pasta de dientes, otro. Bueno, si empiezo a preguntar en nada... Estamos pues rodeados. Tenemos, tenemos ya mínimo 10 o 15 cosméticos de uso diario. Sí. Y eso sin contar con los productos de limpieza, uh -huh. otro, otro grave problema. ¿no? Sí. Claro, todo esto, como no lo ingerimos a través de la boca, nos da la sensación de que no afecta a nuestro organismo. Pero lo estamos ingiriendo a través de la piel, que es uh -huh. una forma de alimentarnos. No es lo mismo utilizar un aceite de coco, un aceite de almendras, para hidratar nuestra piel, que utilizar un producto cosmético, aunque sea, <ríe> y perdón si alguien se siente ofendido, de farmacia. Porque también sí, sí. muchas veces... No, pero es que es de la farmacia. Vale. Parece que de sí, La farmacia es saludable. Y no, no tiene es así. ¿Por qué? No. Claro. No. no tiene por qué. Y tampoco de la herbodietética, ¿eh? Vamos a decirlo todo. no, que no porque tienen, bueno, lo que los disruptores endocrinos, estos, que parabenos, sí. que no sé qué. Claro, todo esto lo absorbe la piel, terminas comiéndolo, Está. ¿te gusta o no? Y están en todas partes, ¿eh? ya sí. no te digo en los productos de supermercado, donde para mí es un grave error comprar suplementación o comprar cosmética o todo este tipo de productos, porque mm. no es el lugar donde comprarlos. Claro, son muy económicos, claro. pero también son muy dañinos. pero tenemos que, si no sabemos, buscar a un profesional que nos ayude a, sí. a seleccionar Buenos productos, tanto en la ergodietética como en la farmacia, porque no todo vale. No, todo, no todo vale. Hay muchísimo tóxico en esos productos, lo compremos donde lo compremos. Y como te comentaba, los productos de limpieza igual. Da la sensación de que, bueno, me pongo guantes, por lo tanto me estoy protegiendo, Pero... ¿eh? y entonces, eh, pues si no lo toco y no lo como, no me afecta. Y eso no es así. ¿eh? No. Inhalamos los vapores de todos estos productos... Y esto genera muchísimos problemas. No sé si lo sabías, Marisa, pero las una, uno de los colectivos que más alergias tiene precisamente son eh, las, mmm, digo las, porque normalmente son féminas, las mujeres que se dedican a la limpieza de hogares, limpieza de claro. oficinas, claro. eh, camareras en hoteles. Eh. Todo este colectivo tiene muchísimos problemas de alergia. No, es que están expuestas, pero... Brutalmente a todo esto. ocho horas mínimo al día, sí. eh, cinco días a la semana, durante todo el año. Es y terrible. Utilizan porque... ya otro nivel de tóxicos porque limpian muy a lo bestia. Claro, exacto. necesitan cosas claro. muy potentes. Cosas entonces, muy industriales. Exacto. Uf, qué productos industriales, muchas veces no utilizan los, los equipos de protección porque sí que es verdad que… Normalmente, si en la empresa donde trabaja, hay que decir que muchas no están aseguradas, no trabajan en empresas, sino que trabajan en hogares. Sí. Entonces, claro, ahí no hay ningún tipo de, de, de revisión claro. de nada, eh, de, de supervisión. Pero eh, es verdad que en los hoteles y en las empresas grandes eh, suele haber un servicio de prevención de riesgos sí, claro. donde hay una forma de que deben usar mascarillas y que deben usar guantes. Eh, pero muchísimas veces tienen prisa, les es más fácil limpiar sin esto, con la sí. mascarilla molesta tantas horas trabajar. Ahora es verdad que nos estamos acostumbrando, mm. maldita costumbre, perdón dejármelo decir, <risa> que no la soporto, con la mascarilla, Ay, pero sí. hasta... Hasta hace nada para nosotros ponernos una mascarilla, era algo que solamente veíamos en un hospital, en un quirófano. Sí, una cosa muy puntual, súper extraña. Y, todo, y todas esas personas que tenían este tipo de trabajo no usaban mascarilla, aunque su servicio de prevención de riesgos laborales se lo, se lo recomendara, no lo utilizaban. Por lo tanto, han estado inhalando durante años y años y años este, este tipo de productos muy sí, tóxicos. Muy tóxicos. Tú en consulta me imagino que te encontrarás todo este panorama. Mira, las mujeres, lo, claro, lo digo por propia experiencia, de las mujeres que con más problemas de eh, alergias, migrañas, proble problemas de piel y problemas eh, a nivel de, de hormonal, uh -huh. es, es, es este tipo de persona. O bien porque en su trabajo maneja este tipo de productos, o bien porque son mujeres como muy obsesionadas con la limpieza. Claro. Entonces, el trabajo no lo utilicen en casa utilizan muchísimo producto, no pueden vivir además sin productos como la lejía, el amoníaco, el salpumán. Pro sí. Productos que, que para los que no utilizamos esto este tipo de pues eso de, de, de, de, de, de, de tóxicos, de productos de, de limpieza, que a mí me cuesta hasta decir que son productos de limpieza, pero durante muchísimos años y lo sé por, por mi madre y por toda su generación sí, y claro. que, que son, Realmente no, no entienden la limpieza sin ese, sin ese tipo de productos. Exacto. Y no para uso profesional, es ¿eh? para uso en, en el hogar. cada sí, día claro. Exacto, cada día la lejía, cada día el amoníaco en el baño, cada día... Claro, y esto es una cantidad de, de tóxico diario, diario, diario, que al cabo de los años pasa factura. Sí, ahora, ahora se me viene a la cabeza esto cuando vas a una casa y dices, mmm, ¡cómo huele a limpio! Ahora se me ocurre, ¡uy, qué miedo! <risa> me voy a intoxicar. ¡Cuánta alergia que hay en este ambiente! Alergia, claro. Y <risa> sí, claro. eso, sí, sí, eso sí, porque sí, sí. les huele a limpio, como muy bien has dicho. Y yo, por ejemplo, que no lo utilizo, cuando mm. entro en una casa que han utilizado lejía, me empieza, me empieza a moquear la nariz, me empieza a... Claro. Como aguilla willa aguilla, aguilla empiezo, sí. lo noto enseguida. Los ojos me escuecen. ¿Sí? Eh, claro, pero sin embargo, por ejemplo, si mi madre viene a casa y yo he limpiado, claro, yo a lo mejor pongo un poquito de lavanda o alguna claro, azitita, claro. pero tan, nada que ver, claro, no huele tan fuerte y al cabo de un ratito, pues ya eso se ha disuelto, ya se, se ha, pues eso, que ya, ya, ya no está. Claro. No, se ha evaporado, exacto, gracias. Eh, entonces, claro, para mi madre no huele a limpio. Si no huele a lejía, no huele a <risa> Qué gracias, sí, sí, es tal cual. Y si sí, no sí, huele, sí. no está limpio. Sí, tal cual, tal cual, qué loco. También eh. es una contradicción loco, ¿no? porque puede estar muy limpio y no hay necesidad de que huela nada, ¿no? No, no tiene por qué, claro. Aparte, recurrir un poco a, a elementos nobles, ¿no? Como el vinagre, <risa> claro. Por supuesto. No? Y además, económicos, eh, naturales, sabemos que no, no nos van a afectar. Imaginaros, por ejemplo, yo a veces... Ya no me preocupa tanto la persona que lo hace, consciente, que le has dado una información y dice, bueno, yo quiero limpiar con lejía Pero pienso en, en esas mamás que mm. quieren tenerlo tan limpio porque tienen un bebé y el bebé gatea y gatea por encima de ese espacio donde hemos colocado esos productos. Entonces, no sé si, si miramos estadísticas de, sobre el tema de la alergia, volviendo al tema principal. ¿Sí? de hoy, verás como hay una curva ascendente, ascendente, de cada vez ya los nenes ya los bebés nacen ya con alergias sí. con piel atópica con unas reacciones brutales porque la mamá se ha pasado todo el embarazo limpiándolo todo con el síndrome de sí, sí. <risa> no, que, que no. dicen del no. y aparte... limpiándolo todo a fondo con un montón de productos químicos sí. y cuando sí. el bebé nace pues todavía van repasando, Vas. repasando lo... O sea, limpiamos al bebé y donde lo vamos a cambiar, donde vamos a cambiar el pañal, eso tiene que estar desinfectadísimo porque parece que si hay alguna bacteria va a morir el bebé. Ay, sí. ¿Qué, y qué, contra, eh, qué contraposición. Ay, no me salía la palabra. Qué contraposición, porque ahora con bueno con esta moda de la mascarilla y todo esto, también está esto de que tiene que estar todo súper aséptico, ¿sabes? Impoluto, sí. Impecable, ¿no? Claro, pero luego, luego hay que médico a ponerse una vacuna, a inocularse las bacterias y virus y patógenos que hemos limpiado. <risa> <Claro>. <risa> es de loco. Es Porque si no vamos a enfermar cuando lo ideal, eh, y eso también eh, lo vemos fácilmente, es que todos esos nenes que no tienen estas condiciones de higiene, no pues mm -hmm. tienen una salud mucho más fuerte y lo claro. vemos en, en, el, en el mundo cuando vamos a países más desarrollados y claro, menos cual. desarrollados, los nenes de países más desarrollados tienen más alergias, más intolerancias mm. y muchísimos más problemas de piel, etcétera, y de salud en general que los nenes que se crían en países menos desarrollados. Exacto. Tienen una peor alimentación y peores condiciones de vida. Sin embargo, ¿eh? Eh, no hay son tanta higiene fuertes. y ellos son mucho más fuertes. Son muy resistentes. Nosotros y a, muchas veces, a veces, veces probamos con esto de decir, a ver, eh, ya estamos en, pisando la década de los 50 y nos hemos criado prácticamente comiendo piedras, ¿sabes? <risa> y, y no hay forma, ¿no? no Bueno, no, no, no nos enfermamos tanto. Bueno, no voy a generalizar, pero normalmente no, la gente que, que, que no ha estado en casa, aséptico, perdido, solo con un ordenadorcito y nada más, los que... Los que hemos tenido una infancia de las buenas, de que vas arrastrándote. por. Del, del potrero, de la claro. calle. Esto es, tenemos otro tipo de resistencia, no sé. Entonces habrá que hacerse sí. la pregunta, ¿no? No importa ponerse a estudiar, pero es una cosa bastante obvia, que cae por sentido mm. común. Es, es así, es así. Lo que sí. pasa es que hablas de sentido común, que al final creo que es el menos común de los sentidos. Totalmente. Y, y también hablas de pensar. Entonces, hoy en día, te comentaba yo antes, ¿no? Que es como la era del estrés. Entonces, la gente no tiene tiempo para pensar. Tiene tantas cosas que hacer que no puede pensar. Y, y esto también es otro error. O sea, hay que pararse, pensar, analizar, tomar conciencia de todo: de todo, de nuestro cuerpo, de nuestra alimentación, de nuestra forma de vida, de lo que hacen otras personas en otros puntos del mundo, ¿no? Porque quizá nadie, quizá una mamá está muy preocupada por la alergia y la intolerancia y la pila tópica de su bebé, pero. No se ha parado a pensar cómo es eso en otros lugares y por qué, ¿no? A comparar, a, a buscar. No tenemos tiempo de pensar. Esto también es un problema. Sí, sí, Pero me quiero, sé. me gustaría, ¿te acuerdas cuando me comentaste el tema? Sí. Yo te dije, vale, pero yo quiero dar una, un, algo prácticas. positivo. Y sí. práctico. Sobre todo algo positivo, porque yo soy una persona muy positiva y, claro, cuando viene gente a consulta con este tema de la alergia, mm. pues están mal, porque cada año, cada año, cada año, y depende de lo que hablemos, y si es una alergia alimentaria, pues entonces esto ya es de continuo durante todo todo día a día. Sí, sí. Eh, tienen un problema y, y un gran problema. Entonces, para mí el pensamiento positivo, o sea, o lo que podemos extraer positivo de haber desarrollado una alergia, una intolerancia o cualquier reacción, es que el cuerpo está hablando. Ahí está. Entonces, vamos a escucharle, ¿vale? Vamos a escucharle y no vamos a escucharle desde el punto de vista de ¡Guau! Wow, fíjate, ¿no? Qué reacción, ahora estoy fatal, no puedo respirar, no puedo dormir, me duele aquí, me duele allá. No, no. Sino como si fuera un amigo, ¿vale? Al final es un amigo que te está diciendo, oye, esto no te hace bien, claro. solucionalo, ¿vale? Solucionalo. No es un, un amigo de estos pesados que te está dando la vara y te está molestando, que es lo que normalmente las personas ven, ¿no? Que son las molestias. Sino hay que parar, hay que parar, hay que pensar. Y darle una respuesta al organismo, ¿no? Lo que decíamos antes, vale, pues para las personas que nos escuchan, ¿no? ¡Ostras, mi organismo me está diciendo algo! ¿Qué me está diciendo? Pues que probablemente mi intestino no está bien. Así que si sabemos hacerlo solos, podemos trabajarlo solos. Si no, buscar un buen profesional que nos ayude a, pues eso, a trabajar con ese intestino, pues primero limpiando, luego uniendo, uniendo esas células de las que hablábamos antes, esos enterocitos, y después... Repoblando, porque seguro que esa microbiota está hecha un desastre. Sí, claro. Ah, claro, porque han entrado tóxicos, se ha deteriorado, microbiota que tiene que estar ahí ha colonizado otros lugares del cuerpo, se mete para adentro y a la aventura ahí, no sabemos claro. dónde se ha Claro, entonces no está donde tiene que estar ni lo sana que tiene que estar. Mm. Y esto es importante en, estos, en este orden, porque hay muchas personas que lo que hacen es, sí. vale, pues tengo el intestino mal, pues probióticos. Claro, ahora no. Está ¡Vamos probiótico, a <risa> y vamos, probiótico y prebiótico, Ivanga, para adelante. Pero ¿qué pasa? Que recordemos que si el enterocito está separado, el probiótico no se queda ahí, que es donde tiene que estar. Va a poder entrar y irse a otros lugares donde no es donde nos interesa, ¿vale? Entonces se tiene que quedar en el intestino y para que se quede tengo que cerrar con puertas. Totalmente, ¿vale? claro. Primero una buena limpieza. El organismo tiene que estar limpio y el intestino tiene que estar muy limpio. De hecho, es la parte más sucia del cuerpo. Claro pasan las por ahí, vamos a desechar todos los tóxicos, toda la materia que al, que al organismo no le interesa. Entonces, uh -huh. eso bien limpio, bien limpio. Igual que nuestra casa, Claro. ¿no? Que tanto o lejía y esas cosas, pues bueno vamos a apartar la lejía y en vez de limpiar tanto fuera, vamos a limpiar dentro. Si dentro está limpio, cuando entra suciedad de fuera, es más fácil trabajar con eso. Claro. ¿no? Porque, pues si limpiamos los cubos de basura de casa y los vaciamos cada noche pues es más fácil cuando luego tenemos que introducir basura que esté vacío. Claro. Si no vaciamos el cubo de la basura, pues se desbordaría, había basura por toda la cocina, sería un desastre. Así que a veces es mucho limpiar fuera, pero ¿cómo está dentro el cuerpo? Yo pregunto en consulta. ¿Cuál fue tu última depuración? Ah, pues no sé, yo no he hecho una depuración nunca. Ah, bueno. Vale. Ya tenemos por dónde empezar. Claro, vamos a dejar de limpiar tanto fuera claro. eh, y vamos a limpiar dentro, eso es lo primero. Y luego tener eh, pues eso, un buen terapeuta que pueda ver si puede haber un problema de inflamación en el intestino, uh -huh. eh, puede ayudarnos con, por ejemplo, un tratamiento con L-glutamina, que es un, es un aminoácido sellador, eh, lo sí. que hace es como si fuera un pegamento que va sellando nuestros enterocitos. Y entonces va ahí, pues eh, pues eso, generando ahí, pues como debe debería como estar. Como tiene que ser, claro, con claro, la permeabilidad una, claro. necesaria. Exacto, una pared claro. donde no puedan penetrar pues, cualquier tipo de, de producto, de sustancia, de microorganismo, etcétera, que no debería penetrar. Exacto, y una vez exacto. que eso está cerradito, pues ahí ya lo que podemos hacer es ayudar con una buena alimentación y unos buenos probióticos y prebióticos, sí. colonizar. ¿Eh? Es, es como construir una ciudad. Sí, ¿Eh? y es educar para la salud también, porque son hábitos que se van inculcando y ya Exacto. las cosas que no nos hacían bien, bueno, hay que desterrarlas. Poquito a poco, Totalmente. como se pueda, pero fuera. Y ahora es y fácil, bueno. ¿eh? Hace sí. unos años no teníamos muchos conocimientos, pero ahora ya hay, hay mucha información. Hay mucha información. Hay mucho, hay mucho terapeuta. Mirá en tu programa, madre mía, cuántas plantas sí. has citado. Y, y normalmente son de aquí, de, de una pequeña isla. O sea que sí, sí. imagínate en el mundo eh, luego también hay muchísimos productos porque antes también uno decía vale, no puedo tomar leche pues vaya fastidio porque me encanta la leche y ahora que tomo o queso o pan pero ahora mismo uf, hay una cantidad de información de recetas de cursos uf, de productos ya elaborados sí, que, que podemos comprar, de quesos veganos de panes sin gluten de leches veganas madre Guay mía, mía. O sea, no, no sí, tenemos sí. escudo no, no, no hay tenemos escudo no, no, no hay excusa, no, no, no. Ay, Virginia, bueno, pues, mira, ahora vamos a tener que empezar a, a despedirte, y agradecerte muchísimo, porque, bueno, se nos van los minutos. Yo me quedo escuchando a Virginia y es súper agradable porque sabes, sabe, te explica muy bien. Entonces, bueno, es, es, es bonito escucharte. Te agradezco infinitamente que hayas vuelto a participar y que, And ha the sido, the que ha sido tan clara también. Bueno, mirar el intestino y, nada, empezar a hacer pequeños cambios. Ay. Ahí, foco en el intestino, porque si no, lo demás que hacemos, aunque hagamos tratamientos naturales, mm. son parches. Claro. Tenemos un montón de antihistamínicos naturales y productos de laboratorios naturales, eh, de mm. productos, pues, con un montón de plantas, que si arándano, que si sol de oro, que si... Bueno, hay un montón. Y sí. sopo. Pero al final lo que estamos haciendo es tomar antihistamínicos, en vez de sintéticos, naturales. Claro. Y el verano que viene, o el, o el perdón, mejor dicho, la primavera que viene, vamos a estar igual. Otra vez. Claro. problema. Así que no solucionamos nada, hay que buscar una solución. Exacto, y creedme, exacto. los que estéis por ahí escuchando con este problema, intestino, que alguien nos ayude a trabajar ese intestino y el problema resuelto, o al menos mejorará muchísimo. Al menos mejorará muchísimo, sí, es garantía. Así que sí. bueno, nos tomen nota. Muy Ahora bien. vamos a despedir vamos a, a Virginia. Muchísimas gracias, Virginia. Gracias. Te veo pronto. Gracias. Gracias, gracias sí. por vuestro trabajo. Gracias, Adiós. gracias a ti. Bueno, vamos a hacer un pequeño cortecito porque luego venimos con Animic, que también Muy va bien. a hablar de alergias, pero desde otro punto de vista. ¿Vale? Vamos. ¿Quieres saber más vamos. con un enfoque holístico? Síguenos en Sputnik Radio 105.4 Y en su portal www.sputnikradio.es Y te contamos mucho más en Clave Natural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 en Radio D, 101.3, Comodoro Rivadavia, República Argentina. Seguimos, en... supongo, ¿no? Estamos... <ríe> Seguimos en directo por el Facebook de de esto, de Sputnik Portal. Hemos hablado con Virginia Ketglas, naturópata y directora de la escuela de cocina El Rincón de Nana. Así la encuentran. Igual luego lo vamos a dejar por escrito para que quien necesite hacer una consulta o, o aprender de cocina, de... Riquísimo. Riquísimo. Tienen que acudir a Virginia, al rincón de nada divino. Bueno, eh, dijimos que íbamos a hablar también de las alergias, pero desde otra óptica, que ya no es la parte física y química, ¿no? Es la parte más mental. Sí, vamos a hablar de, a del subconsciente, que en realidad tiene mucho que ver con la parte física. Claro. Porque el subconsciente se, se expresa a través del cuerpo, mueve el cuerpo. Vaya. O sea, mm. en... En parte estamos hablando de lo mismo. Sí. Um, muy breve, para, para dar un poquito de contexto. Uh -huh. ah, yo soy facilitador de Psyche, Psy ¿eh? de, de, de, <risa> de la mente, uh -huh. y K, de aquí la llave, la llave a la mente. Ahí y la llave a la mente, a la mente subconsciente, es el cuerpo. O sea, esto, estamos Sin hablando más. de lo mismo. Claro. Bueno, Psyche está muy, muy relacionado con el trabajo de un señor que se llama Bruce Lipton, uh -huh. que escribió un libro bastante conocido que se llama La biología de la creencia. La biología lo... de la creencia. Sí, lo traigo aquí, pero esa es la uh -huh. versión en inglés. Claro. La biología de la creencia. Bruce Lipton es un biólogo celular que a través de sus estudios de las células, trabajaba con células madres, uh -huh. se dio cuenta que las células tienen un, un, un comportamiento, se, bueno, se mueven, incluso Virginia lo, lo comentó, que se separan o se juntan, pero tengo entendido que también pueden abrirse y cerrarse. se claro, claro. reproducen. Y, y se reproducen, se alimentan, bueno. Y este señor encontró en sus estudios, en, en experimentos en el laboratorio, que las células se comportan según el, el entorno, pero es según lo que piensan acerca del entorno, su percepción del entorno, ah, wow. que no necesariamente es la realidad que físicamente hay. Ah, qué interesante, ¿no? Ahí entra entonces el, el subconsciente, como... Claro nuestras talmente. creencias. Ay. Y es algo que, uh, no sé, conoces el, el efecto placebo. Sí. Ay. Que un, un, un medicamento que en realidad no tiene nada. Uh -huh. se, por sugestión. Por sugerencia. Bueno, claro. o sea, por creencia O sea, sí. el paciente, la persona se mejora, uh -huh. el cuerpo se cura, uh -huh. no porque en realidad recibe físicamente un tratamiento, solamente porque se lo crea. Claro. Sí, sí, sí. Pero si esto existe, también existe el contrario y se llama el afecto no sebo. Sí. O sea, algo te puede hacer daño simplemente porque te lo crees. Vaya. Mm. Y Qué esto... época más buena para hablar de esto. <risa> <Ya>. <risa> Qué buenas épocas. ¿sí? Y esto también es algo que estaba pensando: que um, mucha gente no, nos pasa, por ejemplo, cuando estamos soñando, tenemos una pesadilla. Claro. Y te despiertas, bueno, estás en tu cama, estás en el lugar probablemente el más, donde seguro. más seguro te tienes que sentir, ¿no? Sí. Pero te despiertas y el corazón va a tope y estás sudando. Y, y una, o, una mala sensación, mal cuerpo. O sea, mal una mala sensación, o sea, las hormonas de estrés a tope. A tope. ¿Por qué? Porque el cuerpo, y Virinia también lo mencionó, el cuerpo mismo produce esta reacción, claro. produce esas hormonas de estrés. Uh -huh. ¿Por qué? Estás en la cama la pesadilla. O sea, el cuerpo reacciona no a la situación física verdadera, digamos, real. En, en, en real, en uh -huh. 3D, digamos, sí, claro. reacciona a lo que piensa, lo que se crea. O sea, sí, es sí. Un, sí. algo que, que no, lo conocemos todos. O sí, alguien sí, sí. Te, te cuenta algo muy, muy horrible muy, y, y te pone piel de gallina. Claro. ¿Por qué? Sí. Es una reacción química física. Exacto. O sea, si esto es verdad y el lo, lo he estado mirando, estudiando en internet, buscando información y entonces un, una reacción alérgica o una intolerancia puede ser. Y yo, claro, no soy médico. No, claro. Pero hay otros, como el señor Bush Lipton, mm -hmm. que por lo menos podemos preguntarnos, a ver si esto del efecto no sebo puede ser tan fuerte, podría tener algo que ver con una reacción alérgica. Uh -huh. Si todo el mundo a tu alrededor dice, hoy que hoy la primavera y los polen y tal, y lo ves en la tele, te ponen anuncios que, uy, ya están los polen, tienes que tomarte esto. Si sí. lo escuchas muchas veces al día, terminas a creértelo Terminas estornudando. <risa> claro. Terminas estornudando, claro. por, o sea... No quiero que la gente piense que yo pienso que las alergias no son... Graves. No, Los no. hay que son súper graves y la gente realmente sufre. Hombre, no, claro. Hm. Um, pero es un, un tema que yo creo que es interesante también tenerlo en cuenta. Sí. Y la gente normalmente no lo tiene en cuenta. Y si haces mucho el, el trabajo a plan físico, con algún tratamiento, con medicamentos o con suplementos, lo que sea, o con uh -huh. dieta, con un detox... Sí. Si no haces la parte mental y se queda ahí, a lo mejor a lo no mejor te funciona te tanto, algo. te puede faltar esta parte. Claro, sí, sí, hay que prestar atención. Sí. sí, sí. Bueno. Y otro tema que también lo menciona el señor Lipton, ¿Mm? um, y también lo mencionó Virginia, en realidad, hablando de los productos de limpieza. Que hoy en día los niños y ¿eh? los bebés que ya nacen con sí, alergias, sí. Que, um, con tanta limpieza, el sistema inológico, claro, tiene que aprender. claro Necesita información, necesita saber y necesita aprender desde, desde pequeño o desde antes de nacer, que si me entra esto, bien, si me entra esto, mal. Claro. Es como en cada es sustancia. Desde, desde el momento del parto. En el canal de parto ya el niño yeah. se hace con un montón de bacterias y está sí. fortaleciéndose. Imagínate, bueno, y antes, ¿no? Incluso, pero sí. eh, es súper importante sí. estar expuesto a diferentes estímulos para que el cuerpo los reconozca, los aprenda y luego tenga su artillería para defenderse. Exacto. Es la forma de hacerse fuerte. Pero ¿Qué pasa si el sistema no recibe toda la información que necesita? ¿Mm? Que hoy en día... Parece que mucha gente, ni, niños, pero también adultos, sí. su sistema simplemente le falta información. Mm. Claro. Y entonces, ¿qué pasa si en el sistema entra una sustancia que no conoce y no sabes si ponerlo, digamos, en la lista buena o, o en la lista negra? Sí, claro. ¿qué, ¿Qué pasa? Pues pánico. Si te caos. entra algo y <risa> caos. Lo <risa> mismo claro. si en tu casa de repente entra un desconocido. <risa> ¿Qué hago con este? ¿Qué hago? ¿Le, claro. ¿Le invito a tomar un té? ¿O lo he hecho? O qué? ¿Qué hago? ¿Qué claro. hago? ¿No? Un cual. poco esta idea, ¿no? Sí, sí. O sea, también puede ser esto que el, el, el subconsciente, porque el, el sistema inmunológico es un sistema, no es un órgano, es un sistema claro. Es un sistema de creencias, de información. Ahí está. Y si ahí falta información, pues da o lugar a, recursos, claro. a, a errores. Claro, claro, claro, claro. Ya en, sí. en algún momento leí por ahí, bueno, eh, por ahí, uh -huh. <ríe> ya Freud eh, también lo postulaba así, que uh -huh. se, se, lo, se la echó encima también a la historia porque ya Freud en algún momento dijo que cada, cada síntoma tenía un sentido y había que ir a buscar, bueno, según Freud a la infancia, no lo típico, pero eh, ya un, un, un, un psicoanalista eh, le estaba dando el sentido a lo uh -huh. que físicamente uno puede eh, expresar. Eh, bueno, mm, ahí empezó una sí. buena historia, porque claro, hay que hacerle caso a toda esta parte. Todo influye. Sí, sí. sí Virginia ya lo, lo mencionó mucho, que el, el cuerpo nos habla. Totalmente. Nos habla, uh -huh. y también desde mi punto de vista, nuestra mente subconsciente nos habla a través del cuerpo. Claro. Y hay que hacerle caso, como sí. lo que dijo como un amigo, no que, ah, eso no lo quiero, pues, pues le pongo, no sé, cuál cremita, cuál pastilla y ya está. No, no, escúchale. El otro día alguien dijo algo que me pareció muy bonito: dijo, ah, para soltar algo, mm. un, un problema, un desafío, primero hay que abrazar. Mm. Y me pensé, oh, qué bueno. Pero qué es bonito. un poco la idea, sí, ¿eh? Abrazarlo, escucharlo, sentarte con esto en la mesa. Y, bueno, cuéntame, ¿qué me estás contando? Ay. Me estás contando que en algún momento te has hecho con la idea de que este polen te hace daño. Ah, y si te cuento que no es verdad. Y si te, te puedo convencer a, a mi sistema que esto no te hace daño. Y esto es lo, lo que puedo hacer en, en sesiones. Esto es lo que haces en sesiones. Sí, es como wow. reinformar, claro. dar la información actualizada Ahí está. A, al sistema, a la mente Qué subconsciente. Bueno. Um, entonces puede ser ah, bueno, esto, esto que simplemente en algún momento ha pillado la idea de que uy, esto me hace daño. Bueno, eso bueno, puede cambiar. O le falta información, pues se puede dar claro. esta información. Um, ah, es un complemento súper bonito. Sí, pero lo dices bien, Porque es un complemento. En, claro, claro, puede sí. trabajar en conjunto con… Otra cosa, con sí. una, una detox o, o un cambio de alimentación, lo que sea. Por sí, porque venga. lo que pasa después que puede ser que, um, que con esto ya basta. Uh -huh. Primero, lo bonito es que uh, a veces, bueno, es, es un poco otro tema, que puede ser que detrás hay un, un trauma. Claro, bueno. Puede uh -huh. ser, um, y aparentemente, y porque lo, lo que vemos en el Psyche bastante a menudo es el caso que lo que nosotros llamamos una reacción reactiva, uh -huh. en realidad no reaccionas a la sustancia, por ejemplo al polen o, o al, al plátano, por a ejemplo, lácteo, o al ponle, lácteo sí. o a lo que sea, sino a un evento, una persona, algo que pasó probablemente cuando hay pero no necesariamente. Um, bueno, lo, lo explico un Yo poquito. Yo esto lo he vivido, sí. Me parece con, que Un, me parece un, un que ejemplo. Me pasado. Lo que le estaba diciendo, ¿Ah, me sí? estaba acordando, digo sí. Otro cuento, pero cuéntame vale, qué vale. más Bueno, la, eh, por ejemplo, que sobre todo en, en, en, cuando somos pequeños, cuando tienes tres, cuatro añitos, imagínate el niño de tres añitos está comiendo felizmente el plátano um, y se queda con la sillita. ¡Pum! Mm. Claro, es un trauma. Claro. Y... Sobre todo a esta edad, el subconsciente lo toma todo literalmente. No piensa, no entiende que el uno no tiene nada que ver con el otro. Claro. Y cada vez que te comes un plátano, el sistema entra en pánico. Claro, claro. Porque es asociado al golpe. Sí. Qué Entonces puede ser que de adulto no puedes comer plátano sin... ¡Ah! Que te peguen todos los males. Que te claro. peguen, sí. Claro. Ah, mira. Y en una sesión podemos... Con, bueno, sabes que utilizamos el test muscular sí. para hablar con el subconsciente a través del cuerpo, otra sí, vez sí. lo mismo. Averiguar, podemos decir, a ver si hay, si en realidad es una reacción a un evento Ay. o a una persona, a lo mejor había alguien que te gritó claro, ¿sí? o te pegó mientras tú, feliz, con tu plátano. Con tu plátano, claro. <risa> bueno, por ejemplo. ¿no? Por poner un ejemplo. Sí, <risa> claro. Uh, pero igual puede ah, ser que el, el, el, estabas debajo de un, de un árbol de cierto tipo. Sí. Y el cuerpo, por error, relaciona el que te pegan o te gritan o no sé qué con el polen de este árbol. Que Juntos. por casualidad claro, claro. estabas inhalando en el mismo tiempo. Bueno, claro. Ahí se forma la relación y luego venía a buscarla. Y cuando, sí. aparezca, claro. y cuando lo encontramos, que en realidad hay esta relación, Sí. Entonces, en la misma sesión uh -huh. con un proceso que tú también has hecho, un, sí. un balance con, puedes cambiar esta información, transformarlo, como reeducar claro. el, el, el subconsciente, reeducar sí. el sistema, y decir, no, no pasa nada. O, a lo transformar el trauma de aquel momento en algo de paz. Bueno, ya está, no pasado, pasó entonces, pero en el presente, no te pasa nada. y sí, como un aprendizaje, ¿eh? y tomarlo desde su costado positivo para que no nos influencie de manera nefasta. Sí. Ahora, claro. Reeducar. Como, reeducar. Sí, es encontrar pasto. de dónde viene sí, sí. y si lo encontramos, se puede reeducar fácilmente. Sí. Y todos con las la técnica que tú practicas en, en sesión de psy -K. Sí, sí, a través de test mus muscular. Sí. Es un poco hacer detective, en ver, a ver si es una reacción reactiva, y ese es que sí, si es a una persona, a un evento, o... Bueno. Ahí está. Y si es una persona, a ver quién es, bueno, suele ser alguien de la familia, pero claro. <risa> es un sí, poco buscar hasta encontrar. Sí. Y a menudo cuando lo menciono pasa lo que te pasó ahora a ti, que tú dices, ya dices, oh, me, mmm, suena. me suena. Esto me suena. Esto sí. me suena. ¿A sí? sí, entonces ah. a menudo ni siquiera hay que buscar mucho porque la gente ya sí, se ya. les viene. Sí, es increíble, ¿eh? Sí, pero también puede ser algo de, de la infancia que ten, bueno tenías dos, tres años y no te acuerdas. Y claro. incluso si no, le, y no te acuerdas, se puede como desconectar las dos ideas. Es decir, bueno, no sabemos qué pasó, no sabemos de dónde originó esta idea de que el plátano es peligroso, ¿Mm? pero a, decidimos que a partir de ahora el plátano es buenísimo. Claro. A veces con esto ya... Claro, claro, claro. Y siempre con frases en positivo, no decir sí. el plátano no es malo, no. Decir, no, el porque no es el, el no desaparece, el, el subconsciente no entiende. No, no entiende la palabra no. No. Por no eso. Eh, siempre y... formular en positivo. Eh. Ay, súper interesante. ¿eh? Sí, Está sí, bueno, sí. porque ¿cuánta gente no se explica por qué recurrentemente cada año uh -huh. sea una alergia estacional, como en cambios de estaciones, como, yo qué sé, a cualquier cosa? a un alimento, o un, lo que sea, que hablábamos con Virginia. Sí, y son no, cosas que qué? piensas, ¿por qué? ¿Qué mm. ¿Cuál sentido tiene un almendro? ¿Por qué? Y al revés también, hay gente que ha sido alérgica a algo durante toda la vida, mm -hmm. y de la noche a la mañana de repente se expone a este mismo estímulo mm -hmm. y dice, no, de repente se me pasó la alergia. Bueno, yo buscaría, porque ha habido algo, ha pasado. Sí, y es interesante porque, bueno, yo he estado buscando en internet diferentes opiniones, ideas, mm. y uno que encontré y lo tengo que leer lee, lee. bueno es un que encontré un experto en alergias en, de Estados Unidos un tal Rob Mestri un, un médico sí. especialista y él también dice que eh, el sistema inmunitario entonces está como confundido Ajá. por alguna razón y él se dio cuenta que o, como lo describe dice que tu sistema inmunológico tiene como tarea protegerte a ti, sí. ¿vale? No a mí ni él, a, a ti. Mí. ¿Qué pasa si tú no realmente sabes quién eres? ¡Hala! Oh. ¿A quién va a, a defender? Estoy confundido. O sea, la gente que Estoy anda confundido. como no sé quién soy. Anda. O, él dice, también puede ser cuando tu, tu identidad, tu, tu rol... En la vida, en el mundo, cuando cambia. Por ejemplo, cuando te casas. Claro. O cuando te conviertes en madre. Claro. O cuando los hijos salen de casa y ya no tienes que ejercer de madre. O wow. cuando te cambias de trabajo, te mudas a otro país. O, sí, sí. O, Cambios sustanciales. O incluso por, sí, o sí. Incluso por, uh, por desarrollo personal claro. que cambias la forma de, de verte a ti mismo y a verte a ti mismo en el mundo. Uh -huh. Entonces, con esos cambios de, digamos, de identidad, puede ser, según este señor, que una alergia se desarrolla o desaparece. ¡Qué hipótesis! Más interesante. Claro. Súper, ¿no? Me encanta. esto cuando lo leí, cuando te yo flipando. Sí. Y hay muchas… Entonces, cuando lo hablo con la gente, mucha gente me dice, ah, pues sí, Justamente. me ha pasado ha dado en una coyuntura sí. y aquí ha sucedido el cambio. Sí. Entonces la alergia también puede tener que ver con quién eres o quién piensas que eres. ¡Claro! ¡Guau! Wow. Wow. Oh, es ¿eh? es bueno, sí. ¡Guau! Sí. Wow, sí. Es súper bonito. Sí. A ver, como decía Virginia, no hay tiempo para pensar, no tenemos tiempo, pero mira las cosas Míralo. Que Entonces, si te pasa wow. algo, dices, ¿por qué ahora soy alérgica a algo que antes no? Siéntate, ponte a pensar... ¿Qué me ha pasado a mí en mi vida? ¿Qué pudo haber sido un disparador sí. para generar Y el sobre todo claro. pensar uh, con curiosidad. Claro. Simplemente si, si te sientas y cierras tus ojos y te preguntas como a ti mismo. Porque yo creo firmemente que todos tenemos nuestras respuestas. Ya las, las sí. llevamos por dentro. Entonces, sí. Si quieres escucharte y te sientas con tranquilidad y dices, ¿qué es? ¿Qué ha pasado? ¿O qué tengo que hacer? Uh -huh. Y a lo mejor se te viene algo a la cabeza. Y puede ser algo que, que, que cosa más rara. Sí. Bueno, probablemente, cuanto más raro? Sí. Por ahí, más, por más, ahí es más, más probable. Sí, sí, sí. sí. Hay, que, hay que sacar, el mensaje de hoy es, eh, busquemos ese tiempito para hablarnos, escucharnos, observarnos con atención, con aunque sean unos minutos antes de dormir. ¿Quién no los tiene, por favor? Echemos sí. el freno. Además, ¿No? el, lo que dice, el momento justo antes de dormir o justo cuando te despiertas, que estamos en esta zona entre-entre. Sí, ni aquí ni allí. Son los, los mejores momentos. Sí. Creo yo. Sí. sí, para hacer una revisión. Sí. Sí, es fantástico. Apagar el estudias, móvil. Apagar el móvil. Un poco más. Móvil. Sí. No, no, no. Todas las distracciones, no solamente el móvil. Tampoco... Tener no, no, la pero, excusa de, ay, bueno, voy a leer. Pero Está muy lindo leer. Pero con con hay respecto a que la es. gente no lo larga en esos momentos. ¿viste? Ah, no. Es, es, es, yo considero que es casi sagrado eh, ese momento de introspección con uno mismo, revisar cómo fue el día, eh, cómo podría haber sido, qué cambiarías. Bueno, y, y dormir... A mí me gusta mucho la, el pensamiento este de irte a dormir con alguna pregunta, ¿no? Con alguna... Sí. Eh, Sí, revisar el día anterior y, y hacer alguna pregunta de como quien pide consejo o como quien pide opinión, ¿no? Claro. Durante la noche, durante el sueño, a mí me gusta pensar que puede llegar esa respuesta. Sí, yo ¿no? también lo creo. ¿A qué sí Sí, sí. A mí me gusta mucho pensar así, no sé. Sí. Y al otro día, esos minutitos cuando vuelves a la realidad, <ríe> también tomarlos como una revisión de la noche. ¿Con qué soñé? Ay, ¿y qué fuera mi ¿Qué era mi pregunta? Y, y no sé, ¿no? Hacer... Esos minutos yo creo que son muy nutritivos para uno mismo eh, y encuentras respuestas. Sí, ya sí, sí. Sí. O sea, encaras el día Está. diferente, eso seguro. Sí, y los sueños, bueno, es otro tema que otro a mí me, me, me fascina que los sí. sueños yo creo que dan muchísima información. Sí, y también sí, cuando sí. te despiertas y te acuerdas del sueño es buenísimo. y simplemente casi, bueno, yo soy pocas poco así, ¿eh? que yo hablo con el, el sueño o con una persona en el sueño. ¿Qué, qué, qué me estabas contando? ¿Cómo era? ¿Cómo ¿Qué, era? ¿Qué, claro. ¿Qué es el, el mensajito que hay ahí? Sí. ¿Qué necesito saber? ¿Y en cuanto para no irnos de las alergias, porque vamos ya, a terminar hablando vamos de log. Ángeles. No. Claro, claro. Claro. Sí. Para no irnos, bueno, eso, prestar atención, en qué momento hubo un cambio, eh, ¿no? Entonces puede ser por un cambio en, en bueno, en, en las circunstancias en, en, en tu vida, puede ser un, un trauma. ¿Mm? Y puede ser un trauma, trauma suena muy fuerte, pero puede ser algo pequeño, ¿eh? como él, ¿eh? el bebé con su plátano, claro. y al mismo momento suena el teléfono y la madre recibe una mala noticia y empieza a llorar. Claro. Y el bebé piensa que cada vez que yo como un plátano mi madre va a llorar. Claro, no, no lo quiero. No. Bueno, o sea, lo puede ser se algo así, ¿eh? sí, por, sí, por dar sí. un ejemplo. Que no tiene nada que hacer. Wow. O sea, no, no tiene que ser accidentes graves, puede sí, sí. ser, pero... ¿Y en una sesión de Psyche se puede rascar? Se puede rascar, se puede averiguar qué es, hay. si hay. Um, yo creo que también puede haber alergias que, que realmente dices, bueno, no encontramos nada, y, claro. um, pero a ver, ¿qué hay? Si hay algo, ¿qué hay? ¿De dónde viene? o ¿Qué es? Y si lo encontramos en la misma sesión se puede, digamos, reeducar el, el subconsciente, para que luego, entonces, lo que la gente, primero en la sesión, la sesión en sí suele sí. ser muy interesante porque la gente aprenda algo de sí mismo uh -huh. y en el mismo tiempo puede resolver, por ejemplo, un viejo trauma, sí. uh, quedar en paz con algo del pasado. Uh -huh. Eso en, por sí ya es, es mucho. Eso ya es. Y como otro casi secundario, puede ser que la alergia... Que ya o es mucho menos uh -huh. o que el tratamiento es mucho más eficaz claro. o que de repente encuentras el tratamiento que hasta ahora no has encontrado sí. uh. y también puede ser que ya, ya no ya no tienes la reacción. Tam claro. También puede ser, claro, pero okay. es algo que no, um, no, no lo puedo prometer. No, no, no. lo que hacemos es a ver de dónde viene. Y resolver, digamos, el, el, el trauma, el problema en el pasado. que con esto ya tienes... Y con esto, eso tiene andado. su efecto ah. en, el, en el presente. El efecto que tienen, no lo puedo predecir. No, claro, pero, eso es... Pero... Tantos como sí. personas en el mundo. Sí. Cada cual tendrá su reacción. Sí, pero, y, por ejemplo, con, con temas de, de cosas como pelo de gatos. Pienso, ah, total. Sí. Un, un pelo de gato no tiene por qué darnos hacernos daño. No, no debería. No. no debería. No, entonces, ese es uno... Que, que a mí me fascina, que pienso, ¿por qué alguien es alérgico a pelo de gato? Pelo de gato. Y estos son los que, que suele ser por... Por un trauma, por, por alguna... Un trauma. Sí. Y, y, realmente, y conozco a gente que a, al día siguiente han ido a adoptar un gato. Ay, me muero. <risa> ¡Qué suerte para el gato. Sí. Sí. <risa> sí. Y para la persona, o sea... Y para la persona, la, hablar, sí. obvio. Si te gustan los gatos y no <risa> puedes ni tenerlos cerca... Qué loco. Revisa, y, revisa, rasca. Revisa y puede sí, sí. ser que después ya pues habrá que volver a repetir tus datos en <ríe> el momento que colguemos el programa porque es súper recomendable Sí, y Ese recomiendo a gente muy... que también, que como, como tú y Virginia que trabajáis con, mm. con esos temas de, de leer este libro, porque este señor es un crack, es impresionante sí. sus estudios y además el libro, él es muy, muy gracioso, es, es muy muy ameno, muy, muy, muy ligero de leer pero la información es muy, es muy, muy buena. profunda, muy buena. Pues lo voy a tener en cuenta. Sí. Lo, creo que me lo has pasado a este, pero yo creo que me has, me has pasado tres títulos sí, sí, y sí. estaba este, este en medio. Sí, sí, sí. Es, sí, como, sí. Bueno, es como mi Biblia. Es como la Biblia, <risa> claro, claro, sí, sí, sí, totalmente. Bueno, pues animic Gracias Ay, por volver. Ya, ya nos ha pasado el tiempo. Sí, sí. sí. Wow. sí, ya, sí. Estamos, ya, está, ya nos pasamos, incluso. Sí. Pero, pero super, por no importa. Es súper humilde. Sí, no, y gracias por tenerme. Porque, bueno, ya te, te lo dije, es un tema que me parece interesante mucho. y a mí me pareció muy interesante abordarlo, no solamente desde mi punto de vista, pero también de lo físico. Sí. Yo creo mucho en el y-y, sí, No, las o sinergias. estos o solo estos. No. No, no, no. Hay sí. mucha oferta de cosas muy valiosas, de terapias, actividades, eh, acciones muy valiosas como para ceñirnos solamente a una. Si se puede sí. hacer una sinergia y una mezcla y un complemento, pues ahí está la holístico. magia. Holístico, más completo, holístico. Sí. Ahí sucede sí. la magia. Y también encontrar lo que funciona para ti. Claro. Porque lo que funciona para ti a lo mejor no es lo mío, para mí. Exacto, y pues bueno, buscar. Que la mejor solución es la que, la que te funciona. Sí, sí, sí, totalmente. ¿Sí? Totalmente. Pues nada, nos tenemos que ir. te despedimos. Además, muchísimas gracias. Sé que tienes otra fecha para volver. No diremos qué tema, pero vuelve. Ya. Volverá, volverá. Tenemos lo pendiente. Sí sí sí sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Va a estar muy interesante también. <risa> Así sí. que bueno, hoy decirte muchísimas gracias. A vosotros y y a pronto. todos. Sí. Gracias. Gracias. Y gracias, Gary, por acompañarme hoy. No sé si tenés alguna pregunta sí, ahí, y sí, tiempo. Te las digo, rapidito, Dale. rapidito. Por ejemplo, sí, Patricia ya, nos pide si podemos desarrollar el tema de enfermedades autoinmunes. Mira, hablando de la inmunidad, <risa> hoy ah. estas son, bueno, mm, sí, mm. sí, Julieta, sí, claro. Nos gustaría escuchar sobre terapias con imanes. Ah, mira. mira. Qué bonito. Bueno, buscaremos. Y an... Yana Belén pide desarrollar el tema de calistenia y pregunta por grupos de senderismo. ¡Ah, qué Mirá. mono! Sí, sí. Está, Está bueno. bueno. Calistenia. Bueno, la calistenia es el ejercicio físico con el propio peso del cuerpo, que no, no utilizas no utilizas herramientas, ah. digamos. Esa es la calistenia. Hay, en las plazas, de, en los parques, hay Están como unas sí. barras de diferentes alturas donde la gente se cuelga y hace pirueta. Bueno, eso es parte de la calistenia. Es muy bonito. Es potente, ¿eh? agárrate Y el tema de grupos de senderismo, yo soy consciente de que hay un montón de grupos de senderismo aquí en la isla. Bueno, será cuestión de buscar, ¿no? Sí, ¿no? Pues sí, buscaremos. A ver, si podemos traer alguna noticia, sí que lo haremos. Ah, bueno, yo tengo... ¿algo más? Dígalo, eh, dígalo, dígalo, dígalo. No, tengo, mmm, tengo un especial agradecimiento a toda la gente de, de, de Argentina que está por ahí escuchándonos, que nos han mandado inmensa cantidad de saludos, muchos mensajes que seguimos recibiendo, así que estoy muy muy agradecida de que estén ahí del otro lado y nada, pues que nos fuimos, nos tenemos que ir porque nos vienen pisando los talones los chicos de la pizza de Pamparius, nos vemos imagino. el lunes próximo, nos vemos el lunes próximo con, con más y mejor, lo que podamos sí, claro. siempre es más y siempre es mejor, bueno, muchas gracias a todos por estar ahí, nos vemos la próxima y esta semana, actúen en verde chau chau, adiós